Hola. Algo que debemos hacer todos los meses es enviar nuestro libro electrónico, tanto de compra como de venta. Esto ya lo hemos visto en otro vídeo cómo se hace. Otra acción que debemos realizar, que está relacionada con estas compras y estas ventas, es declarar nuestro impuesto y pagar, obviamente, si corresponde, el IVA. Para esto, el servicio de puerto interno nos exige que mensualmente completemos el formulario 29. A través de LibreTe podemos generar una propuesta de este formulario 29 la cual nos servirá para completar el formulario 29 real en servicio supuesto interno y cumplir con nuestra obligación. En el dashboard encontrará un botón que dice descargar propuesta formulario 29 y el periodo que saldrá siempre es el anterior. Este botón está disponible al principio de mes, asumiendo que al principio de mes va, se va a cancelar el IVA y después ya desaparece. De todas formas igual se puede ir directamente al informe sin pasar por el dashboard y accederlo. Vamos a ver después cómo hacer eso. En este caso, vamos a descargar la propuesta del de mes de enero. Esto nos bajará una planilla. que tenemos disponible acá? Vamos a ordenarla un poco para que se vea mejor. Se ve un poco mejor. Obviamente pueden ajustarla, los márgenes, etcétera. Si quieren verla completa. ¿Qué tiene esta propuesta? Bueno, tiene tres hojas. Una de compra, una de venta y una propuesta finalmente del formulario 29. Vamos a ver la hoja de compras. La hoja de compras, que en este caso recuerden que son todas ficticias porque son del ambiente de certificación. En este caso particular solamente tenemos un documento electrónico, que es una factura exenta del giro, por 200.000. No tenemos más documentos y no hay IVA. Eh, después de ver este ejemplo voy a mostrar un ejemplo más completo con las compras para ver distintos casos. ¿Ya? En el caso del libro de compra tenemos, bueno obviamente el día en que se hizo la compra, esto fue el 4 de eh, enero El nombre del proveedor, el root del proveedor, el tipo de documento que es 34, el folio del documento que es 25 En este caso no hay neto, el valor exento, el impuesto específico que se utiliza para lo que es eh, el petróleo en este caso El IVA que en este caso no hay, el total, un indicador de si el documento es electrónico o no el IVA de ese documento electrónico y la columna LD que se utiliza para indicar los litros de petróleo o diésel que compramos. ¿ya? Esa columna también la vamos a explicar con el ejemplo posterior. En el caso de las ventas, eh, la información es similar. Acá la es, los documentos se dividen entre factura afectada del giro, factura exenta, nota de débito, nota de crédito, de acuerdo a la información que tenemos registrada en LibreT. Y se entregan columnas similares, DT, folio neto, exenta, IVA y total. Esta información... Los totales específicamente, estos subtotales que están acá, estos subtotales, se utilizan para poder completar algunos campos dentro de la propuesta. ¿Ya? La propuesta tiene distintos códigos que se deben completar. LibreT sugiere algunos, pero es súper importante que esta propuesta sea revisada idealmente por un contador antes de ser enviada al servicio puesto interno, o mejor dicho, antes de ser traspasada al formulario online del servicio de puesto interno. en este caso en las ventas tenemos ventas por servicio exentos del giro 6 documentos por un total de 1.125.000 si revisamos las ventas acá está factura exenta 1.125.000 luego tenemos 7 documentos por factura emitidas por ventas del giro por 290.700 si vemos las compras perdón, las ventas acá tenemos el IVA de esa factura emitida o sea, en el fondo se traspasan los subtotales acá de hecho, si vemos que arriba está indicado la hoja donde están los datos y la, y la fila con la columna bueno, y así se completan distintos datos en este caso no hay nota de débito, por eso aparecen en 0 cuatro notas de crédito y finalmente nos da un total de débitos que tenemos con las compras se hace un proceso similar en este caso no hay compra, la única compra no hay compras con IVA, la única compra que hay es exenta pero el proceso es similar, vamos a explicar en detalle las compras con otro ejemplo después. Bueno y finalmente, como los débitos son mayores a los créditos, se nos indica un impuesto determinado y ese mismo impuesto determinado es el que se traspasa al final para pagar. Aquí obviamente podemos completar otros datos, por ejemplo podríamos completar el código 151 que es el impuesto con tasa del 10% sobre la renta del artículo 42. Esto corresponde al 10% honorario, entonces si tuviéramos que pagar... Impuesto por un horario, lo podríamos colocar ahí para ver el total, el total que se nos genera. O directamente podríamos traspasar solamente los valores que se determina automáticamente el formulario online y el resto completado también en el formulario online. So, es decisión de cada uno cómo completar el formulario. Bueno, ese es el primer ejemplo de esta propuesta. La idea es poder facilitar un poco eh, el ingreso de los datos al formulario 29 pero insisto, siempre se recomienda que esto sea verificado antes idealmente por el contador que tenga vamos a ver el ejemplo más completo con compras ya. acá por defecto desde el dashboard a través de este botón pueden llegar a la propuesta del periodo anterior en caso de que quieran ver una propuesta distinta deben ir a informes propuesta fórmula 29 y acá seleccionar el periodo que queran buscar, entonces vamos a descargar esta propuesta para marzo del 2000, obviamente datos ficticios y acá la tenemos, vamos a ordenarla nuevamente bueno, y en este caso si se fijan, eh, el total de débitos es cero, o sea, no hay ninguna venta, pero si sí tenemos eh, muchas compras, ya tenemos más compras y más interesantes entonces vamos a ordenarla Vamos a achicar. Ahí sí. Me interesa que se vea la tabla completa. Ya. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, tenemos distintas eh, facturas de compra que se han catalogado como facturas, facturas de compra del giro. Eh, sin embargo, recuerden que aquí pueden haber facturas que sean de activo fijo. LibreTe por el momento no separa las facturas de activo fijo de la factura de compra del giro, por lo tanto esta separación debe ser hecha de forma eh, manual. Supongamos que la primera factura es de un activo fijo, entonces lo que deberemos hacer es tomar dicha factura y moverla donde corresponde. Me faltó borrar el día. Ahí sí. En ese caso movimos esa factura. A, factura de compra, a la tabla de factura de compra activo fijo, obviamente se actualizaron los subtotales y se actualizaron los subtotales de arriba también, esa es una acción que probablemente tengamos que hacer, separar las facturas de compra de giro de las de activo fijo, obviamente si queremos colocar más facturas de compra activo fijo podemos ampliar la tabla agregando más filas otra acción común que deberíamos poder hacer mensualmente en el caso que tengamos recuperación por petróleo es el impuesto específico del petróleo ya en este caso, bueno, aquí dice que todo PC Factory pero supongamos que este proveedor sí es de petróleo y este impuesto es de petróleo entonces debemos completar donde indica LD la cantidad de litros que hemos comprado por ejemplo 15 litros y con eso todos se traspasarán entonces básicamente las modificaciones que podríamos tener que hacer a las compras son dos una indica, indica la cantidad de litros que hemos comprado de petróleo ya que sea cuando no lo tenemos en t y además mover las facturas que sean de activo fijo desde las facturas de compra a la tabla de corresponda con eso podemos ir a la propuesta del formulario 29 ahora y podemos empezar a revisar Bueno, no tenemos venta, así que esto está todo en cero pero acá ya tenemos un dato tenemos IVA por documentos electrónicos recibidos código 511 el código 511 es el código donde tenemos que colocar el supuesto interno del formulario 29 tenemos 4200 pesos si vamos a las compras a revisar este, esto, se podemos ver que acá en IVA de documentos electrónicos tenemos 4.200 pesos que corresponden a esos dos documentos. Bueno, y así tenemos el resto de los documentos. Tenemos nuestras cuatro facturas recibidas. Y acá tenemos nuestra factura activo fijo. En el código 524 tenemos una factura que fue la que nosotros recién separamos por 10.118 si lo podemos verificar acá, la tenemos acá ya si más obviamente serían más facturas y sería un monto diferente tenemos nuestra nota de crédito, nota de débito no tenemos ninguna recibida y esto finalmente nos da un crédito dónde está la parte del petróleo? acá en los metros cúbicos con derecho tenemos nuestros 15 litros que compramos de combustible en el Código 730 y en el Código 742 tenemos, tenemos los 2.020 pesos del impuesto específico, los cuales son traspasados a la línea del Código 127 en este caso como los créditos son mayores a los débitos, diferente al ejemplo anterior tenemos en este caso remanente crédito fiscal si se fijan acá, en la UTM aparece que la fórmula está incorrecta porque está, dividi está dividido por cero esto no es obligatorio, porque este valor es recordado por el servicio de interno, pero que, pero por X motivo, una empresa podría querer saber cuánto remanente tuvo en UTM. Entonces, simplemente debemos completar el valor del UTM, supongamos que es 44.955. Y al hacer eso, el IVA que tenemos como crédito, o sea, por lo tanto, nuestro remanente, Pasa de 14.062 pesos a 0,313 UTM. ¿Por qué este valor no sirve? Porque este valor después nosotros lo debemos colocar el mes siguiente, acá, en remanente, en la línea 33, en el código 504. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo fuéramos a colocar, entonces lo colocamos 0,313, y eso nos indica que tenemos 14.071 de eh, remanente del periodo anterior. ¿Y por qué? Bueno, porque esta está en UF? Porque recuerden que ese monto, en el fondo, se tiene que ir reajustando. O sea, perdón, en UTM, porque ese monto se tiene que ir reajustando. ¿ya? Pero, esa es la dinámica. De todas formas, ese monto 504, el código 504, lo proponen servicios puestos internos y declaran online. ¿ya? Si declaran en papel, sería muy recomendable que llevaran esto UTM para poder actualizar el mes siguiente. Bueno, en este caso no tenemos... Eh, Débitos, por lo tanto, todo es crédito y si vemos que está todo el resto en cero. Y lo que el monto pagar también es cero. Bueno, esa es la explicación básicamente. Eh, eh, es súper básica la propuesta que se hace, pero se hace en base a las ventas y compras. Si hubiese que pagar impuestos por otros conceptos que no sean compra y venta, se deberá completar a manualmente el, el formulario 29 obviamente utilizando los montos que están en esta propuesta más los otros montos, ya sean por ejemplo por impuestos de capacitaciones, por impuestos de segunda categoría, por boletas de honorario, etcétera recuerden que esto es solo una propuesta, deben verificar el contenido idealmente, insisto, por un contador y la idea es ir mejorando esta propuesta en el futuro, por lo tanto Estén atentos a los cambios que puedan haber y a los nuevos códigos que puedan ir teniendo valores. Muchas gracias.